o ayer un partido, no sé si estás cansado, ha llegado ya te ha dado tiempo a recuperarte o. Eh, bueno, eh, un poquito cansado sí que estoy, ¿no? Al final de tanta, tanta paliza, de tantos días seguidos, pero bueno, al final el básquet es lo que mueve, ¿no? ¿Habías estado alguna vez aquí en la alquería del Valencia? No, no, no, es la primera vez, lo he visto por imágenes, por vídeos y tal. Y bueno, a echar un poquito el ojo a ver qué tal eso, porque tiene quita de impresionante. Pero es importante ¿no?, que se me puesto con estas instalaciones para juegos jóvenes, todas estas en Magariño, que también tiene bastante, pero importante, ¿no? Para las canteras. Sí, no, por supuesto, al final que todas las canteras de todos los clubes tengan unas canchas así para poder entrenar y demás en su lujo. No es la primera vez que vienes a los premios gigantes, ¿no? No, no, no, lo sí. malo que esta vez ha sido <risa> en Valencia, normalmente suele ser en Madrid, pero bueno, mucho hecho el hasta aquí muy contento. Te digo gigantes que se te viene a, a la cabeza, Bueno, pues una revista ¿no? que llevamos antes de apostar por el baloncesto y que bueno, que al final es una cosa que a nivel nacional es muy conocido. Muchas gracias. A vosotros.